Vamos a conversar con la doctora Diana Paulino. Ella es nutrióloga clínica con un máster en obesidad y dietética. Con ella vamos a conversar acerca de la ingesta de alimentos en época navideña, prevención antes que consecuencia. Buenos días, eh, doctora. ¿Cómo está usted? Buenos días. Un placer tenerle aquí. Buen Muchi día, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Un bueno, placer para mí poder estar aquí siempre, bien. pudiendo orientar a la población. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con que uno le diga a los amigos, me presto para probar el puerco de Navidad? Bueno. <risa> y de casa en casa comiendo un chingo. Bueno, o sea, eso, eso incrementa el consumo. Realmente. Fíjate, cómo debemos comer en, en, en Nochebuena, en Navidad, Nochebuena. Fíjate, estas son fechas donde ten, se llevan tradiciones y es difícil pues desmontar esta parte. Inclusive, desde los pacientes que damos seguimiento, para estas fechas no hay dietas, se pierden, todo el mundo ya las deja para enero, ya que tenemos ciertas ofertas eh, con, que, que, llevan, que llevan realmente a la población a, a consumir gran cantidad de todos estos alimentos, porque es tradición y eso debe de estar en la mesa y no puede faltar. Entonces, en estas épocas mayormente nos recomendamos a las personas a cuidar la cantidad, es decir, porción. No es que no vamos a comer, siempre le digo a las personas, podemos comer, es la porción. Entonces, aparte de esto también, la ingesta de bebidas alcohólicas, pues es un factor que incrementa las calorías, es decir, no solo en los alimentos, sino también hay altos niveles, lo que son las bebidas. Entonces, todo es un equilibrio. Si hacemos un equilibrio, pues esto puede ayudarnos. Eh, ¿De qué manera podemos nosotros pues, consumir menos porciones? Al momento de, primero es la hora. La hora de la cena va a interferir bastante. Ya que recomendamos siempre que se cene mucho antes de las 8 de la noche Con la función que esto nos permita Que se haga una buena digestión antes de la, antes que la persona duerma Pero a veces cenamos antes de las 8 pero no mantenemos ingiriendo bebidas alcohólicas Entonces esto es igual Estamos consumiendo calorías que el organismo lo que va a hacer es almacenarla Y la va a guardar Entonces aquí viene luego el paso de factura con, los, eh, con el exceso de peso Entonces... Recordar que son días, no es todo este tiempo. Vemos por ahí que, que existen eh, eh, imágenes de que, mami me voy, y ¿a qué hora llegas? Vuelvo el 4 de enero, entonces así mismo pasan con las dietas. Entonces sí. no es cuestión de, de un día, sino de, de poder llevar todo esto. Entonces, una, antes de continuar, mm. quiero aprovechar para saludar la presencia del de, eh, amigo Yerjan Lantigua, es ah, un cliente fiel de la doctora con canto de la sábana. Y es de los mejores que se porta, porque mírenle la fisonomía. No es ni 12 sedes. anda todavía con un canto de la sábana colgando de la oreja. Pero buenos días. Pero no, y no aumenta ni 12 sedes, parece no, que mantiene bueno, una bueno, dieta exacto, bien. <ríe> me, me pero déjalo de saludar, Voy a dejar la mascarilla. Buen día, Yerjan Buen día, buen día. <ríe> Bueno. Sí, así Buen día, es. <risa> Buen día, doctora. Sí. Buen día. A, tenerla aquí con nosotros? a veces, ese mantener el peso es un balance que se genera con las energías que se consumen y con las que se gastan. No, ahí cuando sí se energía, logra sí. ese equilibrio, se mantiene el peso. Ahí sí hay energía, verdad. Se mantiene. Sí, Logras hay... mantener el peso cuando llevas. Ese equilibrio en actividad, porque ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? El sedentarismo, la falta de actividad física es lo que nos está llevando a consumir todo esto. Sí, ¿no? Recomendamos siempre en estas en estas actividades, pues el baile, bailar. Esto lleva a un consumo de energía y si sí, estamos okay. compartiendo, pero imagínense. Pero ah, sí, fíjate entonces sí. esto lleva a equilibrar un poquito el proceso. Mire, hay una, una parte que para nosotros se hace difícil y es la fuerza de voluntad. Si decimos no o sí. Exacto. Por, Pero en ese momento, ¿qué es lo que se produce? ¿Ansiedad eh, o, o no resistirse a algo que está viendo, Por ejemplo, como Amado, que que sale a recorrer un, un grupo de amigos. ¡Felicidades! Sí. ¡Ah, pero ven, un huequito! Ah, ¡Dámelo, ven! Yo voy probarlo, nada más sí, porque sabe. me están esperando en tal sitio. Entonces, termina que llega al sitio... Y el hombre está que, no, ya yo no lo cené prácticamente. Claro. Es así. Resulta que cuando se nos ofrecen los alimentos, la palabra no se nos hace difícil pronunciarla. Eh, tenemos la costumbre, inclusive, quien te ofrece el alimento, insiste en que sí lo hagas. A veces le dice a la persona, no, no deseo. Y la otra persona te dice, pero sí, cómete solo un poquito. Sí. Entonces viene esa insistencia sí. en entonces no poder decir el no. Entonces, es una situación que inclusive está en una de mis recomendaciones cuando digo al paciente, vamos a aprender a decir no. Y no tenemos por qué hacer sentir a otra persona. Mira, yo cené, yo estoy... No hay, cosa, ya. no hay cosa más buena que lo prohibido, doctora, ¿qué pasa? <ríe> ese no, ese no realmente. Hay ocasiones en, que, en que a veces estamos en un compartir y te colocan algo encima de la mesa y la galletita va pasando por las áreas y quizás y tú no quieres y no tienes el hambre y no, no llega el momento de tu comer pero pasó el alimento y tú consumes. En mexicano no está en eso, pero cuando lo ve... Exactamente. <risa> no, es. Ahora, una liguita buena, cedo, romo y gomita. Doctor, en ese sentido, una, <risa> Excesos calóricos. una preguntita. Sabemos que hay mucha variedad de comida en la, la cena del 24, el cedo, el, el moro de guandule, la ensalada mixta, todo, el pan telera, que todo es bastante rico. ¿Cómo uno combinar... Eh, estos alimentos, porque quiere comprobarlo todo y comer todo. ¿Qué hacer? Mira, es una situación que a veces. Eh... Si, no, si nos enfocamos, a plo, nos vamos a un buffet, a diferentes actividades, cuando se te coloca esto, es tratando de que haya dos arroz, dos carnes, dos pastelones, es para opción, porque se prepara para una gran cantidad. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Que de todo cola. lo que hay, hay que echar en el plato. Entonces, ahí hay que está el detalle. Por ejemplo, si te si haces la ensalada mixta tienes una verde por ahí, pero ya tiene la de pasta, entonces es para opciones, para que aquel que no consuma una elija otra, no pero no, no falta todo. el pollo horneado, también tiene que estar el cerdo, entonces todo esto llega a que el plato se, se incremente en la cantidad, entonces en este caso, pues uno lo que, lo que le recomienda a la persona, sírvete pero de todo, pero poco, para que entonces podemos generar ese, ese, ese, ese equilibrio, pero siempre hay uno de esos alimentos que te gusta más, entonces tú te sirves un poquito más de esa cantidad. Doctora, a propósito, de que estamos hablando de, de alimentarse de manera saludable La cantidad eh, Hay un amigo cercano aquí Que habla mucho de la cantidad eh, ¿Cuál es la cantidad ideal que una persona debe comer? ¿Es un plato de arroz? ¿Una loma de arroz que no se vea? ¿Es el, el, la mitad del plato? ¿Cómo, cómo se maneja eso? Fíjate, eh, hay escuelas que nos enseñan en la parte dietética A utilizar, eh, a contar eh, porciones con las manos le, le, Levanta la mano, Marlo, por favor. Sí, sí, recuerden que esto es algo, si observa la mano de él y observa mi mano, son son diferentes, ¿verdad? Pero arropo, con yo, texturas, yo ¿eh? pero con textura de ambos son distintas, es decir, su peso no es el mismo que el mío, entonces yo no puedo servirle la comida de él en base a mi mano, ¿verdad? Porque la de mi mano es la que me corresponde a mí. Entonces, en relación a él, es la que le corresponde. Entonces, por eso vemos. Entonces, la mía yo tengo. Exactamente. Entonces <risa> tenemos porciones que nos una miren palma de la mano, porción de proteína, porción de carnes, pero ¿verdad? Así, dedos. Podría, ¿Cómo? Uno podría asimilar como o configurar que es ese, esa porción. De arroz que yo debo de comer. Exactamente, lo que cabe en la cuenca. Es decir, tengo que cerrar el puño, no okay. puedo darlo muy abierto, Así. ¿verdad? Para poder introducir ahí la cantidad que me corresponde. De ese cereal. De igual manera, las claro, la, eh, la mantequillas, ejemplo, ¿verdad? Arroz. De esta parte, la porción proteica, las, los cárnicos, mm. es la, la palma solamente, sin incluir los, los dedos. Okay. Entonces, esto es lo que. Con eso utilizamos las porciones. Sea, no para un tener una exactitud, para realmente poder tener exactitud de esto, pues nosotros utilizamos lo que son el cálculo del metabolismo basal en la persona, Muy que no lo que nos identifica a nosotros cuántas calorías la persona requiere. Hay unas necesidades que son en base a las que nuestro organismo tiene y otra de las actividades que nosotros realizamos. Entonces eso debe hacerse un balance en esa parte para poder cubrir esas necesidades. Imagino un arrocito blanco con un, uno, uno... <ríe> Guandule guisado por, por Carmen Polanco. Tú eres loco. ¿Quién va a digatar de... ¿De, no, que... de un puño? No, no, doctora, no, no en no el... ese mismo y sentido. Y, tanto y y, uh -huh. y con diabetes uh -huh. y entonces... Ahí después quieren ir donde la doctora. Después que me yo, yo prefiero eso es y no morirme ¿no? ¿sí? de teclilla de flaco. Doctora, otra forma de alimentación que a veces vemos... Eso No, pero es saludable. Y que uno piensa que es saludable. Todo saludable. Doctora, comer menos aromas, proteínas, por ejemplo un poquitín de arroz, muchas habichuelas o muchos guandules o, o carne y habichuelas y emitir el arroz, ejemplo ensalada carne y habichuela. ¿Qué cantidad se puede comer ahí? Se puede comer mucho más que el puñito, me imagino. ¿Cómo de esa sí. parte? Mira, esto va a depender mucho en la parte, como te explicaba, de actividad física que realicemos, porque no podemos comparar la comida que va a consumir un, un obrero que un albañil. A las que comemos nosotros que estamos sentaditos aquí sí. Entonces el gasto energético es mayor claro. Entonces, en estos casos, pues uno cuando se hace esa distribución Se llama de macronutrientes, proteínas, lípidos, hidratos de carbono Nuestro organismo requiere y debe haber un balance siempre eh, Hay dietas por ahí que restringen los carbohidratos Pero ellos tienen una función en nuestro organismo Los carbohidratos tienen una función en nuestro organismo y debemos aportarlo Doctora hay, yo quisiera que usted uh -huh. nos diera esta información. Por ejemplo, para el común denominador del dominicano, que no tiene mucha costumbre de comer saludable, uh -huh. ahora que estamos introduciendo ¿verdad, sí. en el país este esti estilo de vida, pero ¿cuáles son los, los componentes de una comida que pudiera ser saludable tomando en consideración el tipo de comida que se come en la República Exacto. Dominicana. ¿Qué, qué combinación? Típico hacer? tenemos nuestra bandera dominicana, lo arroz, que es el arroz, bicho y uh -huh. carne, uh -huh. o alguna leguminosa, llámese garbanzo, llámese uh -huh. eh, guandule, uh -huh. abejas, uh -huh. cualquiera de estas leguminosas, okay. en combinación, porque tenemos proteína, los hidratos de carbono y la y el aporte proteico. Entonces, esto genera un balance. Es una alimentación muy muy saludable en esta parte Arrón, porque tiene vital. sí, porque tiene nos aporta fibra, vitaminas, pero qué sí. sucede que nuestra alimentación tiene que ser totalmente variada para nosotros poder equilibrar que lo que no tiene este alimento yo poder conseguirlo en otro. Sí. Y es por eso que siempre motivamos al consumo de los vegetales, bueno. ya que tienen alto aporte de vitaminas y pues minerales. Y podemos agregarlo? Doctora, la pregunta del año, yo tengo más de 20 años que no como un cc de carne ni embutido nada obviamente yo soy eh, lácteo vegetariano porque como queso aunque el queso y quiero que me den una partecita la verdad es del queso es como cuál y cuál consumir o dejar de consumir porque se me ha hecho difícil dejar el pan que es un exceso de carbohidratos muchas veces eh, a, a propósito hay ahí, ahí mismo sobre el pan ¿Qué hay de cierto de que no es recomendable consumir pan ni pastas de noche? No es que no se deba. Si hacemos un equilibrio, podemos. Lo que sucede es que si vengo con una carga calórica desde la mañana, sí. tarde, eh, y luego digo en la noche a cenar carbohidratos, ellos van a hacer un exceso y se van a convertir se van a almacenar en forma de grasa. Todo lo que yo consuma, sea proteína, sea carbohidrato, sea exceso, mi organismo lo va a almacenar en forma de grasa, es una energía que el organismo no la consume y la guarda y ahí es que viene el almacenamiento de grasa, ah, entonces bien, si yo si yo hago ejemplo en esta parte en el caso, para, correcto, para yo poder lograr como sí. no tengo la carne exacto He escuchado por ahí muchas de tus recetas, pues es, esto es un equilibrio adecuado porque las leguminosas tienen un sí. alto aporte proteico, debes tomar en cuenta lo que es la suplementación de la vitamina B12, ya que esta es de fuente solo de origen animal, no la encontramos en vegetal y entonces tenemos que suplementarla para poder obtenerla. Y ese equilibrio con sustitutivos, como me hablabas ya de la carne de soya y todo esto, este tipo de producto, puedes buscar la proteína que realmente buscas. Hay cierta suplementación a veces que se suelen utilizar para poder equilibrar el día con el aporte de proteínas. Y no tiene que haber una fuente de origen de animal, la podemos conseguir. Doctora, hemos dejado eh, de lado uno de los principales actores en esta festividad, es el alcohol. sí. El alcohol. Faltó ese alimento. ¿Qué puede sí. usted decirnos ese, al respecto? ¿de Esa Miren, bebida no Miren, el alcohol <ríe> <ríe> no, ninguno. <ríe> me mencionaba Esa bebida virtuosa. <ríe> esos ponches. Ay, esos ponches están tan cargados, porque el ponche tiene la, la gran debilidad que tiene muchos azúcares. Es decir, contiene todo. lácteos, bueno. ahí hay de todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esos ponches... Eh, por eso que se límite siempre, ver, eh, se sirven de pequeños uh -huh. porque es que mu son muchas calorías. Uh -huh. eh, las bebidas aportan igual calorías o más que un carbohidrato. Te aportan 7 kilocalorías por cada gramo que consumas. Y si decides, por ejemplo, si dices whisky, entonces aquí tienes, ¿verdad?, solo el neto car el carbohidrato. Pero si dices acompañarlo con refresco, con una soda o algo, jugo, entonces esto va a incrementar más las calorías. Y si hablamos de cerveza, pues contiene aún más, porque... ...tiene otros eh, ingredientes que la cebada y todo esto que va a incrementar las calorías. ¿Cómo es mejor tomar el buque entonces? ¿Solo a la roca? ¿Con hielo? <risa> Exactamente, solo o con hielo. O solo con sí, hielo. Sí, roca. <risa> <risa> Doctora, eh, en el caso, voy a aprovechar que usted está acá. Sí. En el caso de las damas o las mujeres embarazadas, ¿cuál es la dieta, vamos a decir, ideal? A veces vemos que se da un tema de sobrepeso o desnutrición... En todo el proceso, a, a modo general, ¿qué usted nos puede decir como orientación? Sí, es una etapa donde se incrementan las necesidades. No es que voy a comer por dos, es que voy a comer para dos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este lema es que concienticemos de que lo que voy a comer nos nutra ser consistente en la calidad de los alimentos que elegimos para que esto pueda obtener, porque de nada me vale cargar a mi cuerpo de glúcidos, llámese azúcares, carbohidratos, grasas, y que el aporte realmente que necesita de mi bebé no se le aporte. Entonces, ese es el objetivo. Es una etapa donde no se restringen. Si tenemos a veces pacientes que aumentan de peso, y es, esto es algo con que el obstetra lucha mucho, tratando de evitar ese incremento sí. Porque se generan trastornos Hipertensivos en el embarazo Pueden desencadenarse hasta trastornos metabólicos Como la diabetes Entonces, sí. evitando que se desarrolle eso Se busca que haya un equilibrio en esa parte Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues Orientar a la embarazada de las porciones y la frecuencia. En el embarazo se debe comer hasta seis veces en el día, es una adecuada distribución durante. Al adecuado aporte de frutas, de yogur para la obtención del calcio, de la proteína para el crecimiento. Crece un nuevo ser y esto requiere un, una demanda más alta de proteína y vemos cómo se agrega una suplementación. Entonces hay que agregar ciertos productos, alimentos característicos con un buen aporte proteico. Yo siempre critico, sí. un jugo y un pan no nos aporta nada. nada. No. Entonces vamos a ponerle el jugo. El, eso vamos concentrado. Vamos a, eso queso, vamos a agregar un huevo hervido y entonces y sí voy a agregar el, el, el aporte. <ríe> Exactamente. <ríe> tampoco, tampoco con ¿verdad? Eh, igual, porque es que no hay, no hay aporte. Y, y, y, y más que el jugo de esos concentrados, eso es terrible. Exactamente, eso entonces está carbohidrato. Entonces señora, por eso señora, que el carbohidrato nos quitaron, se etiqueta tanto. Por eso nos que el carbohidrato... La posibilidad de tomar jugo natural. Después que empezamos a consumirlo... Lo industrializado. Así es. Mira, sí. Entonces, yo no lo ¿qué, ¿qué hacer aparte de ir al médico si ya no lo puede resolver? Uh -huh. Para esa carga alimenticia que le dio a uno una sirimba porque por, por se hartó. Yo tengo un amigo que toda la vida vive en dieta y cada vez que hablo con él, sí, yo estoy, pero siempre está así. Hola. Una cadeneta una cuestión. Sí. Sí. Entonces, al final, eh, ¿Qué, ¿qué hacer no, para, para eso? Sí. Ah, okay, vamos a. Para, para, para las personas que en estos días pues, consumen mucho y Que ya, ya... sé que, que están más graves Y no pueden ni disfrutar de ya del Bueno, arte. mayormente un digestivo Una es copita de vino es otro Esto otro puede otro ayudar ese. A veces hay pacientes que bueno, usan su inhibidor de bomba de protones Como los, los omeprazol y esto demás Porque saben que los van a comer son. mucho El omeprazol verdad Entonces saben que van a comer mucho Y entonces es ellos genial, pues mucho. Exactamente ¿Y, y, y esa gente que se, que se toma medio vaso de aceite dice, Para evitar que el gomo le haga la. Eh, mira qué es lo que sucede. Hay, una, hay un consumo de energía, el alcohol degrada. degrada y entonces utilizan esto como herramienta. Pero hay que tener mucho cuidado. Sí. Que una ingesta elevada de grasas, entonces la vesícula tiende sí. a tener inconvenientes con el tiempo. Sí. Y esta paciente hasta pancreatitis se realiza. Porque es que tú estás dando un alcohol y encima de esto eh, lípidos. Y entonces ahí hasta pancreatitis se da. En los tomadores pasa mucho eso. Porque luego de ciertas ingestas de bebidas alcohólicas viene una alta ingesta de grasas, de comidas grasosas. Y entonces esto con el tiempo I desarrolla pancreatitis. Hay gente que le, la, el páncreas que le uh -huh. quitan eh, mediante... no, la vesícula. La vesícula, la vesícula. tienen piedras en la vesícula sí, también. Sí. Esto es por la grasa y el sí. alcohol. Sí, es el órgano que se encarga en el caso grasas, no tiene que, okay. no, nunca siempre va asociado alcohol, pero el alto consumo de grasas me daña, pues se agregan ahí cálculos, se generan cálculos, se una grasa visceral y realmente hay que para redondear la información, ¿qué se debe comer entonces? Eh, usted decía al principio que el tema no es qué comer, sino la cantidad. Exacto. El consejo final para nuestros televidentes con relación a cómo manejarse durante la cena de Nochebuena. Bien, nosotros lo que recomendamos a los pacientes y a toda la población es que vamos a consumir con moderación. Vamos a consumir con moderación todo lo que tenemos, nos ofrece y vamos a elegir una opción. Es decir, tenemos varias ensaladas, vamos a elegir una de ellas, porque no hay por qué tener tantos alimentos en la mesa, a veces nos llenamos Ay, mirando. Nos llenamos. Entonces, vamos a elegir una opción de lo que tenemos ahí, vamos a cenar temprano, es el objetivo, vamos a, a bailar, vamos a hacer ciertas actividades que no que nos permitan pues, consumir un poquito esa, esa, esa energía y antes de irnos a la cama, pues ya haber digerido. Eh, los, las golosinas siempre le mando a disfrutar estas festividades, no solo a toda la población, sino también al paciente. Podemos disfrutar de todo esto con moderación y cantidad. Es el equilibrio. Muy bien, gracias a la doctora Diana Paulino, nutrióloga clínica gracias. con maestría en obesidad y dietética. Con ella hemos conversado.